Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este video vamos a ver cómo podemos incrustar el video que tenemos en Amara dentro de nuestro curso virtual en Moodle para ello primero tenemos que activar la edición de nuestro curso en Moodle luego nos vamos hasta el espacio público de trabajo en Amara y nos vamos en, la, en, en este icono donde le vamos a pedir el código embebido o el embebet en este caso entonces para nosotros poder embeber nuestro video o ilustrar nuestro video dentro eh, vamos a tener que copiar primero este código de inserción que está en formato html y segundo este eh, código de inserción que también está en formato html para este ejemplo en particular voy a agregar un recurso ¿sí? de tipo etiqueta, pero podría, por ejemplo, tranquilamente agregar, por ejemplo, dentro de una página de un libro, ¿sí? O dentro de una página en, en particular, ¿sí? Eh, pero para este ejemplo voy a seleccionar una etiqueta y voy a agregar el contenido dentro de esta etiqueta, ¿sí? Recordemos que para poder agregar el, el contenido como está en HTML, entonces nosotros este acá podemos agregar contenido este, de tipo texto pero si nosotros este, necesitamos eh, mostrar HTML el, o sea, el, el contenido en HTML ¿sí? entonces tenemos que irnos hasta, hasta esta opción porque este, está, está, este, está colapsado normalmente acá nos vamos hasta esta opción que dice editar código HTML y es acá donde nosotros vamos a, a, a sacar este código acá que está ahí que es en este caso de un párrafo y este copiamos este script control c para copiar control v para pegar y luego copiamos nuevamente este otro script que está en html seleccionamos control c copiamos control v pegamos fíjense que estamos en el editor de html y le agregamos este texto en html le damos en actualizar y aparentemente no hay nada ahí sí pero este no le damos en guardar cambios y en regresar al curso fíjense que esto va a tardar un poquitito ¿sí? en, en actualizar pero este nos, te, nos tiene que mostrar ya el contenido de nuestro video que está en amara ahí está entonces en este momento ya podemos visualizar Dentro de nuestro curso en Moodle, fíjense que acá está activado el subtítulo en español. ¿sí? Y acá con esta opción entonces nosotros le podemos activar el subtítulo en, en español. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos... Fíjense que cambié en este momento en inglés y también este, que... me activa en este caso el, el, el subtítulo que tengo en, en inglés. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder obtener el video que está en Amara y publicarlo en su curso virtual en Moodle. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.